Hola. Muy buenas. Hoy vengo con un truco, que puede ser útil a los que suelen usar muchos emoticones cuando escriben en Windows. Se trata de activar las sugerencias de texto al escribir con el teclado físico. De esta forma al escribir cualquier palabra nos sugerirá emoticones o emojis, si encuentra alguno que se corresponda. Vamos a ver cómo se activa y vemos un ejemplo práctico. Vamos al logo de Windows, luego a Configuración, que es la rueda dentada. Vamos a ir al apartado de Hora e Idioma. Luego Escritura. Ya podemos activar el interruptor de mostrar sugerencias con teclado físico. Ahora cuando escribamos tendremos muy fácil sustituir la palabra que quieras por un emoji. Un truco es que si no quieres sustituir la palabra, puedes escribirla repetida. Así como lo hago en estos momentos yo. Espero que les sirva y ojalá me pueda haber ganado un like.